¡El Pantallómetro! Un mecanismo para evaluar tu uso de las nuevas tecnologías. Irichen, a través de su web y redes, lanza diferentes retos, acompañados de un test de autoevaluación. Tendremos un diagnóstico aproximativo con un plan de mejora para un cambio significativo de hábitos. ¡Bienvenido a casa! A ver. Ay, que se cae. ¿Le, ¿Le mandamos fotos a los abuelos? Ah, pero si no. Bueno. Bueno, pues nos, nos arreglamos primero y, y, le y nos hacemos las fotos para Instagram y las mejores se las mandamos. Sí. Venita, vaya. Vale. ¡Hala, fotito! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo te vamos a poner! A ver, a ver, a ver. Mira aquí, ríete un poco, ríete un poco. Venga, que vas a salir, que te vas a hacer famoso. Escucha, no, escucha. Es que vi un TikTok de bebé antes. ¿Dónde? Ah, vale, lo copiamos y lo hacemos con el peque. ¿Tú crees que lo puedes hacer? Sí, bien, si no lo movemos Venga, vale, vale, lo hacemos, venga Listen to me now Ay, no le sale, no le sale la verdad, tío, ¿qué coño eso? Ay, pues no responde, pero... Cari, el niño está en casa Bueno, pues voy a hablar porque le estoy llamando por videollamada y no me responde Voy a subir Mira, mira, mira, mira, mira, ¿Qué? Ay, ah, los tiktok? Eh. <risa> que son buenísimos Graba, porque le voy a echar una bronca de película El piper me va a llamar para ver este, esta bronca que le voy a echar Mira, no ha hecho nada El baño, sucio Tenía que hacer la comida, no hizo nada Lleva 10 encerrados en su cuarto Le voy a echar una bronca que va a flipar Oye, tú ¿sí no tenías que hacer la comida Papi, cierra la puerta Tenemos una hija. Eh, en serio. Quizás teníamos que haber prestado más atención? más atención a, nuestro... a nuestra hija.